Personalmente yo antes del plan de 30 días eh, tenía muchas creencias limitantes. En ese momento eh, yo estaba facturando aproximadamente unos 200 dólares por semana, que esos son unos, bueno, en este caso unos 800 dólares por mes. Eh, y cuando yo empecé el plan de 90 días, de hecho, ni siquiera podía pagarlo. Vivía con mucho miedo, eh, vivía con mucha carencia, vivía con dudas, realmente con muchas dudas con respecto a el futuro que iba a tener y, y en ese momento fue cuando decidí ya tomar el plan de 90 días. Entonces realmente el Antonio de antes era una persona completamente llena de miedos y de dudas. Eh, entonces Andrés me hizo un plan de pago. Tenía que pagar una parte que apenas fueron como 200 dólares que pude pagar y después posteriormente a eso una semana y media después tenía que pagar 500 dólares esos 500 dólares yo no los tenía y no sé cómo conseguirlos. En mi trabajo, de faltando exactamente un día para llegar al día de pago, me llegó una bonificación de... una bonificación que no tenía ni idea, que podía llegar de hecho de 350 dólares. Y ya tenía 150 dólares, entonces pude llegar y pagar los 500 dólares completos. Entonces, eso fue la primera manifestación que tuve, literalmente una semana y media después. Y realmente eso fue otra cosa muy impactante para mí, porque yo en mi mapa de sueños, eh, de hecho hice como mi plan de, de 30 días, había colocado una foto de Anthony Robbins que yo quería conocerlo y que quería, en este caso, poder ir a una de sus capacitaciones. Eh, era la pandemia, ni siquiera había capacitaciones en vivo Anthony Robbins, pero cabe la particularidad que ese evento era el primer evento que iba a hacer en vivo y de hecho es el único evento que ha hecho en vivo después de la pandemia. Y de hecho llegó por un regalo, o sea, ni siquiera fue que... Yo quise, o sea, bueno, sí quería ir, llegar, ir al evento, efectivamente, pero no, ni siquiera lo planeé exactamente como que fuera tan posible ese mismo año. Y al final fue un regalo. Y en noviembre estuve en Miami, en el evento Anthony Robbins. Y bueno, actualmente estoy ahora aquí en Colombia, yo soy de Costa Rica, <ríe> eh, haciendo negocios e incrementando todavía mi plan de negocios, como he ido creciendo cada vez más. Entonces, todo eso ha sido... Digamos que eso fue un antes y después, el de plan de, de 30 días fue un antes y un después. Y después de ese plan de 30 días, las cosas han ido dándose paso a paso, como que cada, cada vez va apareciendo las situaciones que me han hecho llegar hasta el punto que estoy hoy. Y todavía sigo practicando cosas del plan de 30 días. O sea, sigo haciendo las afirmaciones, los agradecimientos, tengo mi mapa de sueños y demás. Es algo que no he dejado, ya, he pasado, ya va a pasar casi un año, o sea, faltan dos meses para que se cumpla un año. De, de este plan que empecé a hacer y entonces bueno imagínense todo el cambio que ha llegado a pasar lo que me hizo tomar la decisión para tomar ese el retiro de bogotá sería que si el plan de 30 días funcionó entonces ya este retiro y también ese otro plan de 90 días que voy a hacer obviamente va a dar mucho más mucho más recompensa porque voy a aprender mucho más eh, actualmente tampoco puedo decir que tengo como la certeza ni la forma en la cual voy a pagar este retiro al 100% pero eh, o mejor dicho no sé el cómo pero eso no me importa <ríe> simplemente voy a hacerlo porque sé que va a venir y, lo, y voy a llegar allí entonces fijo voy a estar en ese retiro bueno y en este caso quiero invitarlos al retiro de Bogotá eh, la razón por la cual deben ir son muchísimas realmente si ustedes quieren elevar su vibración quieren incrementar su vibración con el dinero, eh, reprogramar creencias y demás, sepa que este retiro es realmente para ti, porque eso es lo que te va a producir un cambio. Si haces cosas distintas, obviamente vas a tener resultados distintos. Entonces, por esa razón, yo recomiendo y les digo que vayan a ese retiro, ya que es algo que pueden transformar completamente sus vidas.